en esta ocasión desde el escorial en madrid y bueno antes de nada un disclaimer legal que os hago todo lo que os digo en el canal siempre son mis opiniones no es que sean recomendaciones son mis opiniones vale luego vosotros podéis hacer lo que digo o no pero eso son opiniones mías mira vamos a empezar el vídeo de hoy voy a resolveros todas las preguntas que tenemos pendientes y quiero ponernos poneros el audio que nos ha mandado esta mañana guillermo desde argentina escucharlo, porque a mí me ha impactado. Hola, ¿cómo estás? Te hablo de Guillermo Vergara, de Argentina. Eh, estoy próximo a recibirme de profesor de geografía. Y siento que mi vida está en España. Siento que hace tiempo que quiero viajar ahí e ir. He estado hace muchos años y en Barcelona, en lugares cerca. Tengo familia allá y me encantaría saber para el próximo año qué, qué lugares hay disponibles donde se pueda repoblar un pueblo. Eh, soy, tengo mucho conocimiento en informática y acá en Argentina las posibilidades de vida no están siendo buenas para mis hijos en un futuro ni para uno mismo. Entonces me gustaría llevar mi, mi conocimiento y mi familia a, a España. Eh, Quizás no sea de mucho aporte, pero quiero darle una vida mejor a mis hijos. Si ustedes me pudieran... Tiene una segunda parte, es cortito. Os pongo la segunda parte y ya comenzamos. Recliners. Si ustedes me pudieran mantener al tanto de la información que existe para poder habitar a un pueblo español sería ideal, sabe, yo sé porque por mi familia en España es que es muy difícil eh, que nos acepten a los argentinos, pero sé que hay muchos argentinos también don, trabajando allá y, y quiero como, de, como les dije antes, quiero darle una vida mejor a mis hijos, una cultura mejor, una, un conocimiento que no, que no lo van a adquirir aquí en Argentina. Entonces, se los agradezco desde ya. Me encantaría tenerlo en contacto más seguido y conocer más sobre lo que ustedes hacen. Muchas gracias y más que tengan un buen día. Gracias a ti Guillermo y gracias a todos los pre -sliners. Precisamente por esto os, os hago estos vídeos para ayudaros, porque no, no es difícil, digamos, eh, para mí, que estoy aquí en España, pues resolveros estas dudas que, que los estados os ponen trabas un poco para venir y, y todos tenemos el mismo derecho pues eh, a estar aquí vale entonces bueno voy a ir para no alargar mucho el vídeo vamos a ir directamente al grano a las preguntas insisto los que estáis ahora en directo como estoy haciendo el directo las veré luego al final del vídeo leo todas las preguntas que me pongáis ahora en el directo vale mientras no porque estoy haciendo el vídeo y voy a responder las que se quedaron pendientes de vídeos anteriores El que vea esto luego, pues que lo ponga en los comentarios Las dudas que tengo, que tenga, vamos que se las iremos resolviendo ¿vale? Y que se suscriba, como os digo siempre, que le dé a la campana Porque Prisline siempre emite en directo y así os avisará la aplicación Y en futuros directos estaréis en el live Primera pregunta que tengo aquí Nos preguntáis que cuando empieza el cómputo del plazo de la tarjeta roja trilliners esto es la tarjeta roja por lo visto es muy buen sistema pero se está hay mucha cola aquí en españa mira están poniendo funcionarios que hasta los están ofreciendo que hagan horas extras de trabajo para que trabajen desde sus casas para agilizarlo el jueves tengo una entrevista a una chica de colombia la voy a traer aquí al canal en directo que nos que está ahora mismo sacándose la tarjeta roja y nos lo va a explicar en detalle vale os voy a dar de todas formas la oficina de asilo en, en España. Apuntar el teléfono. Porque mejor que ellos nadie os lo va a decir. Es la oficina del Estado español para temas de asilo. El teléfono de España, 3491 537 2170. Repito, 34 prefijo de España. Y luego el 91 537 2170. Y os doy también el teléfono del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para temas de asilo político en España. Lo mismo, el 34-91-556-3503. Lo repito, 91-556-3503. Ahí os, que os den directamente los plazos. vale De todas maneras, el jueves estamos con una chica colombiana en directo y vamos a, a, a profundizar en este tema. Más temas, más preguntas que tengo aquí pendientes. Nos preguntáis si tengo un hijo español menor de edad. Quedó en un chat pendiente. Pues mira. Si el hijo es español y es menor de edad, tú puedes optar a la, a la residencia y tal, pero tienes que eh, demostrar que lo estás cuidando tú, ¿vale? Y si no está bajo tu potestad, pues que cumples tus obligaciones como padre o como madre. Ahí sí, entonces vas a poder tener la residencia, ¿vale? O bien que lo estás cuidando tú, que depende de ti, oye, si fuera un caso de padres separados o lo que sea, pues que estás cumpliendo tus obligaciones con respecto al hijo el tema de la visa de colombia otra pregunta que tenemos los PRISLINES de colombia no necesitan visado para venir a españa pero es para venir como turista ahí no os piden visado pero si es hay cosa distinta es el permiso de trabajo y residencia si es para más de 90 días sí, hay que pedirlo vale ahí os invito a que veáis los demás vídeos que tenemos Arneti segredo eh, claro que se puede cuidar a personas mayores en los pueblos, ¿vale? Que nos lo dejabas por ahí en un chat perdido que no me dio tiempo a leerlo. Sí, en los pueblos podéis trabajar de muchas cosas, de lo que haya en los pueblos, ¿vale? Entre ellas cuidar personas mayores que yo creo que habrá bastantes que cuidar, porque están quedando solo con personas mayores. Estoy hablando con Susana para hacer una segunda parte del vídeo de los pueblos, Prisilienes. Al hilo, eh, que nos pregunta, eh, puede ser tanto para familias completas como para uno solo, para ir a trabajar a pueblos, ¿vale? eso ya cada uno según su situación familiar puede ir uno o pueden ir familias completas nos preguntaba paolo si euskadi es mmm, para su hermano que qué tal euskadi pues mira paolo euskadi es la zona si no es la más rica de españa de las más ricas de españa es muy buena zona para trabajar vale que nos lo preguntaba para su hermano javier lópez nos decía que si se podía que tiene Draft looks en el cabello y iba a venir aquí a España, que si le dejarían pasar en la, en la aduana, sí, sí, Javier, mi recomendación es, o mi opinión es que sí, disclaimer legal, ¿vale? Tuve enmaseado y ya está, pero el pelo lleva loco como a ti te guste, que para cortarlo siempre habrá tiempo. Ruth Maider, dice ella que nos cuenta que es mexicana, que tiene un novio que es español. Pues a ver, si tu novio es español y quieres quedarte aquí por residencia, permiso de residencia y trabajo, eh, hice un vídeo del tema, una forma que tenéis, no es necesario que os caséis, pero sí que, de, que demostréis que sois pareja de hecho. ¿vale? Hay algunos ayuntamientos que te piden muchos requisitos para decir que eres pareja de hecho, pero hay otros que no. De, pues mira, los de los pueblos no te van a poner muchas muchas condiciones y con eso si tu novio es español puedes optar perfectamente un permiso de residencia y trabajo aquí en españa caterina reyes eh, mira te me preguntabas por un call center español en colombia para trabajar pues mira te lo he encontrado el nombre de la empresa es estrategias contact center vale está en bogotá estrategias contact center se llama caterina reyes es una empresa española eh, que está allí en bogotá y está buscando a la gente para trabajar en su call center de allí nos preguntaba jm 38 sobre la tarjeta no, luc no lucrativa es un buen sistema si se tiene dinero te dan permiso de residencia por un año luego por otro año y ya luego ya sabéis que a los dos años los PRISLINES que estáis aquí legalmente en españa podéis optar ya la nacionalidad pues mira, para la tarjeta no lucrativa lo único que te piden es que demuestres que tienes dinero para mantenerte a ti o si traes a tu familia, también a tu familia, pero no te obligan a invertir, ¿vale? E incluso puedes trabajar, no en España, pero sí en negocios que tengas fuera de España, ¿vale? Muy buena pregunta, lo de la tarjeta no lucrativa, tomar notas, Prisliners. Tema del NIE, nos pregunta Marley Joana. Eh, el NIE se puede pedir desde fuera o incluso se puede pedir desde turistas. Si es desde fuera tiene que ser en el consulado o en la embajada española. Ahora, ¿qué te piden para el NIE así que has venido como turista o estás fuera? Pues tienes que motivarlo, que tienes unas causas económicas, profesionales o sociales que lo justifiquen, que lo necesitas. Te estoy leyendo lo que dice la ley. Insisto, causas económicas, profesionales o sociales o sociales que lo justifiquen. ¿Para qué necesita el nie? Te van a preguntar. Pues mira, lo necesito porque no sé qué, me voy a comprar no sé qué, y me piden un nie. Pues con eso te lo pueden dar. Tanto desde el consulado de España en tu país, o si estás aquí como turista también te lo podrían dar. Vale. Acordaros. Causas económicas, profesionales o sociales. ¿Para qué motivo lo necesitas? Te van a preguntar. Eh, Natalia Dávila. Eh, sí. Nos pregunta que sí si, si que hay universidades públicas aquí en España y puedes estudiar, ¿vale? Hay universidades privadas y públicas. Bueno, estas preguntas que tengo aquí creo que han quedado ya respondidas. Ahora vamos a las de los comentarios anteriores. Os saludo a todos los de los chats ¿vale? Pero que estoy con el directo, antes de que se haga de noche, que ya veo que se está oscureciendo. A ver, nos dice Alex Ortiz. Luis, debe darnos información de la señora colombiana que le dieron la tarjeta roja y puede trabajar, porque uno pierde seis meses sin trabajar, claro, y uno siempre llega a corto de dinero. Efectivamente, Alex, el jueves traigo a la chica colombiana, si no me falla, ¿vale? No creo, porque el otro día lo hablé con ella y parece muy maja. Se lo está sacando en este momento, o sea que te remito al vídeo del jueves, al live del jueves. Nos pregunta Yuri Esperanza. Hola, buen día, hablo desde Colombia y me interesa muchísimo ir con mi esposo y mis hijos. Quisiera saber cómo hacerlo, qué requisitos debo cumplir. Pues Yuri, mmm, pues hay muchas maneras. Ahí te tengo que decir que te mires todos los vídeos que ya ya tenemos colgados, ¿vale? Y ya dudas concretas, pregúntamelas, ¿vale? Porque hay muchas maneras. Sobre todo, ¿vale? Bueno, no te la voy a repetir porque no daría tiempo. Mírate los vídeos y luego las dudas concretas me las preguntas. Eh, Alex Ortiz, buenas Luis, la tarjeta roja tiene un número como la cédula, el NIE o el pasaporte. Sí, Alex, lleva un numerito. Cuando te dan la tarjeta roja, te dan un numerito. ¿Vale? Incluso en la tarjeta blanca va también un numerito, que es la primera que te dan. Nos pregunta, es, y seguramente va a ser luego el NIE que tendrás nos pregunta x factor social saludos qué buen canal excelente información tengo una pregunta sobre este buen tema si una persona tiene la tarjeta roja puede traer a su familia mientras se resuelve el asilo sí que la puede traer efectivamente además la ley lo dice su familia directa la puede traer perfectísimamente vale prefiero que las dudas me las hagáis aquí en los comentarios para que, porque así nos enriquecemos todos Vale. respondo a uno pero todos los que están en la misma situación pues lo ven también eh, nos pregunta Diego Berni. Hola, ¿qué tal? Me viajo con mi novia la semana que viene. Podemos pedir los dos el asilo político y nos tienen un número de contacto. Sí. Mira, Diego Berni, mírate los teléfonos que he dado al principio de este vídeo, vale, tanto de Acnur como la oficina de asilo político. Eh, Víctor Guizales, un saludo de Colombia. Mayores de 40 años consiguen trabajar en agricultura o ciudad. Sí, perfectamente vale aquí la edad no si tú tienes ganas y fuerzas de trabajar no hay ninguna dificultad Henry delgado hola amigos hasta que encontré lo que he buscado yo quiero ir donde sea amigos si saben alguien de contacto que me avise yo estoy por viajar con mi familia que recorda de pueblo todo el pueblo estoy en serio ta ta ta ta ta vale eh, yo las ofertas que voy viendo a veces os las leo en los vídeos pero claro para tampoco para no enrollarme mucho pues las pongo en el en el en el Twitter de Prixline, ¿vale? Las tenéis eh, Más preguntillas. Venga. La entrevista para el X Factor Social. Salud, qué buen canal, excelente información. Tengo una pregunta sobre este buen tema. Si una persona tiene la tarjeta roja, ¿puede traer a sus familias? Sí, la acabamos de resolver, perdonad. Otra pregunta. Zorababel. Don Luis, por cuestiones de trabajo me perdí el chat. Eh, ta, ta, ta, ta ta vale. Muchas gracias por tu por tu apoyo. Vale. Otra pregunta que nos hace Yeliz vera Hola Luis, saludos. Gracias por ayudarnos muchísimo con tus consejos. Eh, ta ta. Voy a la pregunta porque los halagos los agradezco. Pero Luis, soy venezolana y tengo tres años viviendo en Chile y quisiera irme a vivir y trabajar en España. ¿Cómo pudiera hacer el proceso de manera legal para poder vivir en España? Ya que no vendría de Venezuela sino de vivir en Chile. ¿Qué puedo hacer en este caso? Y Eliza, pues mira, yo diría lo del asilo político, aunque te van a preguntar que por qué no lo has pedido en Chile. Búscate cómo motivas eso. Y si no, pues todas las opciones que hay que están en los vídeos. Puedes venir como estudiante, matricularte en alguna universidad. Mientras estás legalmente, puedes venir como turista y quedarte los tres años y luego pedir el arraigo. Vamos, os remito a los vídeos anteriores, porque es que decirlo así en un momento. Eh, a ver, se está haciendo de noche aquí en, en Madrid, Prilines. No sé ya si me estáis viendo. <risas> madre mía, madre mía. Que... Prilines, os voy a tener que dejar porque veo que se está haciendo de noche ya ya cada vez más oscuro saludos prilines desde madrid escuchar saludos a todos los del chat se está haciendo de noche y por lo tanto me voy a tener el vídeo aquí a oscuras escucha mañana intento seguirlo vale mañana y hablo con susana a ver una segunda parte de los pueblos y el jueves traigo a la chica colombiana que está aquí en madrid en estos momentos solicitando la, la tarjeta roja no os leo lo del chat os pido disculpas, os saludo a todos, os doy mucho las gracias, ¿vale? Por estar ahí, porque como veis se está haciendo de noche, aquí en España. Que muchas gracias Prilines, mañana intentaré un poco antes o traerme algunos focos, ¿vale? Chao, chao Prilines, gracias, chao, chao, hasta la próxima.